Decido volver a encontrarme con el mundo Dejando que estalle lo que es seguro Decido pensar, decido aceptar Decido aspirar a ser, lo ya conocido no nos sirve. Decido desprenderme en el camino, decido tener poder para romper y volver a empezar. las personas veo una gran necesidad, y en las personas veo el deseo de estallar, y en las personas veo que nos vemos que hay tanto que renovar. El cambio ya viene, y aquellos que decidan no querer, se quedarán, se quebrarán. se quebrarán. Decido volver a encontrarme con el mundo dejando que estalle lo que es seguro. El cambio ya viene y decido, decido y el cambio ya viene, ya viene.